DJ Jaime Barra, el Padrote. Hoy los tremendos en la presa para el vuelo. vuelo y ahí pimpón. Ese chico a de vez batallas. Son los tremendos en la presa. Hoy empezamos a agarrar los motores. Sí, sí. Se llaman los Siletes en el cielo. Aquí iniciamos, dice! Sí, sí, sí, sí, sí. ¡Sabor! sí, El ¡El Padrote! Ah, ¡Hoy nos hoy dicen se los sí, en se el, se cielo. Se el cielo! cielo. ¡Sabor! Sabor. Sabor. Somos los vagos de la 3 para payas, para payas y locos, reclusos, mí, para la banda mi compadre en cama. Salido carrusel, Un saludo. ¡Listo ya, buenas tardes! ¡Allá! Ahí empezamos a cantar motores. Salón. Organización publicidades. El El capitán la Tropa. Vamos a aquí en Toluca. Vamos a ver a todo el mundo. Dice. Hoy iniciamos. Buenas tardes. Llegó mi niño, el Jason. Los chicos del futuro. A huevo y si no que transporte el cabrón, eh. ¡Dios! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! de ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! a ¡Ay! ¡Ay! a ¡Ay! ¡Ay! Pa' mis hermanos pequeños, el niño César Hoy siempre El patrón Para los reclusos Para Iván y pilotos Ya va a empezar ese güey Y que es su baile Dice Hoy iniciamos Dice Ahí está Salón Somos los niños Somos latosos en la 44, hoy nos acompaña la banda de copaya organización LLT, ellos son el corazón, latosos en la 44, para intocables con gorritos villanos, con los achorros, que ganan los ganan Oye siempre. Iniciamos en el cumpleaños en el canal Martín, muchas felicidades, allá, San Pablito Copa, <Sapapropa>! organización Sexy Boys, para el concierto sonidero, el famoso software Saúl Maudi, para Maudi Forever, es Enalito, con mis anales, por los últimos lotos los, los niños Mario Manía mutantes malandeados tamaño Bolívarillos T R RC chicos ER chicos solideros al muñequita Samurai el Dori Soler Camisanales el Camisa, Arles, y amigos, clubes, y ingresantes, hay un güey que le dicen el checo, ¿ah? Otra vez vino vino. el fútbol de dicomanía. Amizade, Y iniciamos, hoy, Chiletes en el Cielo ¡Allá! Balón ¿Cómo se manito, vas a empezar como siempre ¡Fíjese! Sí, sí. Baile con hoy, sabor Cuando iniciamos ¡Ajá! Así iniciamos, buenas tardes Cuando Bueno mis amigos, muy buenas tardes, hoy eh, empezamos a cantar motores en este programa, bienvenido sea.